...nuestra gente fue herida, ¿y quién dijo eso? ¿Dónde salió esto en los medios de comunicación? ¿Quién de ustedes ha dicho eso en las declaraciones del día de hoy? Porque es que no existimos, como no existieron los casi 10 millones de venezolanos... ...que votaron el año pasado para elegir al presidente Nicolás Maduro. Como no existe entonces el chavismo, que es la mitad y más de la mitad del país. Y es muy fácil tratar de borrar la historia, pero no se va a poder, señores y señoras. Miren, hubo una operación de falsa bandera... ...donde en unas tanquetas de la Guardia Nacional, unos militares que desertaron... ...porque les pagan hasta 20 mil dólares para desertar, he de decirlo... ...y diplomáticos también andan detrás de ellos para que deserten... ...se fueron contra la gente y casi matan a las personas... ...incluyendo una periodista chilena que estaba cubriendo los hechos. ¿Quién dijo aquí algo de eso? ¿Quién denunció eso aquí? Nadie. Y fueron recibidos como héroes por Duque, por el señor Piñera... ...por el señor Guaidó y por el presidente de Paraguay... ...que no recuerdo su nombre en este momento. Entonces, operaciones de falsa bandera. Saben ustedes que en Colombia tienen dos récords. La producción de cocaína, no estoy yo mintiendo aquí, no pueden, no pueden desmentirme. Y la producción de falsos positivos o de operaciones de falsa bandera. Lamentablemente. Lamentablemente. Y eso es lo que se está avalando desde aquí. Yo quisiera, además... Que Venezuela quede por fuera del debate interno en los Estados Unidos y su campaña electoral. No puede ser que para ganar el Estado de la Florida tengan que agredir a Venezuela. No es mucho el descaro. Pero es evidente, lo dicen. ¿Dónde fue el señor Bolton a hacer unos anuncios importantes? A Miami. ¿Dónde fue el señor Pence a reunirse con la comunidad eh, venezolana y otras y hacer unos anuncios importantes? En Miami. ¿Dónde fue el señor Trump la semana pasada a decir, a dar anuncios y sanciones y cosas contra Venezuela? En Miami. Y estaban allí sus, sus exgobernadores, sus senadores de Florida, ya preparando el terreno electoral, y utilizan a Venezuela, y utilizan a Cuba, y utilizan a Nicaragua. Eso no se puede, eso no se puede permitir. ¿Y la, dónde dice en la Carta de las Naciones Unidas que eso se puede permitir? Eso no es posible. El golpe de Estado ha fracasado. La intervención militar, y he de decirlo, incluso ayer el señor Pence, el señor Duque y el diputado Guaidó fueron a pedirle al grupo este de, de eh, países cartelizados contra Venezuela, que lleva el grupo de Lima, aunque Lima es una ciudad bolivariana muy hermosa, más bien debería llevar el nombre de Washington. Pero en todo caso, muchos de esos países, y hay que reconocerlo, se opusieron, hubo un debate allí, tenemos información, y se opusieron al uso de la fuerza y a las intervenciones militares que iban proponiendo estos señores para agredir a Venezuela militarmente. ¿El secretario general tiene que pronunciarse? ¿La señora Michelle Bachelet, a quien aspiro a ver en las próximas horas, tiene que pronunciarse? ¿O es que vamos a dejar que aquí se pretenda invadir un país y no hacer nada preventivamente?